Buen día, quiero enseñar un juego que estoy jugando que es espectacular. Se llama Heroic. Y es un juego de cartas. Es de cartas, pero aquí se juega. Bueno, cuando sacas una carta, pues sacas el player, ¿no? Hay muchos juegos similares. Pues está muy guapo. Aquí tienes los héroes que puedes utilizar. Yo estoy usando Terrin Reed con estas dos habilidades, el rayo y este, Earthquake, que hace daño tres veces en, en, la, en una línea. Así voy a echar una partida para que echéis un vistazo, porque es súper chulo. Bueno, yo estoy en 3.357 puntos ahora mismo, sí, estoy a punto de, de llegar a la arena 8, y entonces cada vez, a la medida que vas avanzando, pues puedes desbloquear nuevos Minions Sí, nuevos, nuevas cartas Y luego mejorarlas Espera, voy a abrir un cofrecito Es un cofre y cuando abres un cofre pues Vas cogiendo ¡Un ¡Oh, Minion nuevo tronco! ¡Oh! ¡Loco! Un legendario Mi primer legendario este hace un hueco en el suelo y abre. abre el suelo y hace un montón de daño. Yeah, tronco! vives legendario, no tira ninguno. Entonces, una vez que desbloqueas el, el minion, pues lo puedes utilizar. ¿Sí? Pues ya, ahora mismo no lo voy a usar porque. Tengo.. ya como el build de hecho, pero este es un. ¡Sí, lo hago! Un legendario, el primero que tengo. Es este. Bueno, voy a jugar con mi mano, sí. Me acaba de salir este hace. No, ayer. Y es una gozada este. Porque tiene un montón de vida. Y aguanta un montón y pega unas hostias espectaculares. Voy a echar una partida para que veáis, sí. ¡Ve a salir un legendario! Entonces, pues, vas atacando. Y vas defendiendo a la vez. Si hay tres carriles, entonces en cada carril, pues se puede poner tropas. Y la cuestión es cargarte al contrincante. ¿sí? Este lo que hace tiene un. Bueno, a mí me interesa eh, matar rápido a esta gente. Para que no me lleguen a, a mi territorio, ¿sí? Entonces esas son las dos habilidades que yo tengo Una es el rayo y la otra es el earthquake, ¿sí? Y con esas pues me voy defendiendo Mi, mi táctica o mi técnica es eh, Aguantar bien al principio Para luego sacar el, el bicharraco ese Una vez que sacas el bicharraco uf, es súper difícil ya parar Entonces, esta es mi técnica. Sobre todo que no me lleguen. Está bien chulo. Yo me lo estoy gozando con este juego, troncos. Sí, perdón, ¿ves? Este es el de 12. Una vez que sacas el de 12, ya. Cachiplum. Bueno, al menos esa es mi táctica, ¿sí? Pero ahí hay, mucha, hay muchas formas de jugar, la verdad. Y no hay una que gane a todas, ¿sabes? O sea, cada, cada forma de jugar tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero yo he encontrado esta que me va muy bien, la verdad. Uf, pero se está jugando con, con mucha tropa y eso es chungo, ¿no? A ver qué pasa. No, qué cabrón. Uy, perdón. Mucho He palabrotas. ¡Oh! Y es que ese pega un hostión espectacular. Este, el, el, el mago ese de fuego. Uf, está la cosa jodida, ¿eh? No sé si voy a poder ganar, la verdad. Pero bueno, normal. O sea, en este juego se gana y se pierde. luego, bueno esta la perdí, pero bueno aquí va ganando y perdiendo y es muy normal perder partidas va ganando y perdiendo y a medida que ganas pues te dan cofre, el victory chest este es un, un cofre que tienes que ganar 10 partidas para llenarlo, ganas 10 partidas, no sé si son 10 o 8, no, creo que son 10, ganas 10 partidas y es un cofre así chévere, Se puede, tienes otros, cobres, otros cofres aquí que vas abriendo cuando los pues te dan 8, ¿sí? Y... Bueno, me han puesto reggaetón aquí al lado. Bueno, eh, quería enseñaros este juego, es espectacular. Sí, os voy a dejar un enlace para que podáis eh, acceder al juego, lo instaláis y lo instaláis a través del enlace. Así que dan Ferrum, ¿sí? Eh, me dan Ferrum y así pues me dan a mí aquí algo para abrir cofres. Sí, bueno, espero que os haya gustado el juego y que lo disfrutéis. Un abrazo.